El hijo mío estaba preso por un caso que Chelo le hizo. Chelo le dio ocho disparos y él duró preso un año y, y cuatro meses. Le dieron una fianza, yo lo, lo, le pagué la fianza. Cuando le dieron la fianza, ahí estaba firmando. Chelo fue allá donde yo vivía, que no era aquí, buscando. Y ahí el muchacho andaba brincando y brincando. Yo no sé cómo ayer se dieron cuenta dónde estaba. Y fue y lo mató. Fue Chelo el causante la muerte de él. Eh, José Salazar, Chelo, alias, Chelo Guzmán, alias Salazar. Policía. No, él no había tenido más nada, porque cuando él lo avalió, que él duró preso, él iba a llevar una mujer para el hospital a darle su auxilio. Supuestamente porque ellos le toparon en el carro, él le cerró a tiro. Y una vez lo puso como que ellos lo iban a atracar a ella, y a Calín. Entonces ahora el muerto que pasó para allá, para los guaricos, ellos dijeron que, porque yo lo vi en la noticia de Jay, que habían matado a, José, a Carlos Manuel Bonet, porque era buscado por la muerte de Rojasanto. de Jordin Rojas Santo, alias alias título Y yo quiero decirle a ellos que no es así, porque a ellos no, al hijo, al hijo. Don Señor, al hijo mío, ellos lo mataron a Carlos a, a, a, a Antonio. Ellos mataron a Antonio, los guariqueros. Y ahora, porque le mataron a ellos, ellos quisieron dejar dicho que era a Carlos Manuel que lo había matado a ellos. Y yo quiero decirle a ellos que no es así como ellos hablan. Ellos, porque están tapando a su hijo. Eh. Entonces, la mujer de ella, la mamá del típico dijo que a quisiera su quisiera su trabajo. Ellos le pagaron a Chelo para que me matara a, a, a Carlos Manuel. Fue ellos que le pagaron. Y que se. La mamá del típico, ellos fue la familia del típico, ellos fue lo que le pagaron. Y me están persiguiendo todos los muchachos que nosotros temamos por la vida de nosotros. Que se den cuenta y ellos me mataron a Antonio. Y yo tengo dos presos de ellos. Ellos me mataron a Antonio y hay dos prófugos. que Ellos fueron cuatro que fueron y nos tirotearon la casa mía, allí en Bijaba. Es cuánto.